él estaba esperando lo que había comprado para, que, para, para comer juntos y ella estaba esperándolo en el auto para irse juntos eh, hoy empezaba Lolo el colegio el hijo de Guillermina sí, entonces empezó. Vino también. Ya sabes que hoy me pasaron eh, para aportarte más datos hoy una seguidora mía que eh, muy, yo la conozco me dice ¿por qué Tinelli no sigue a Guillermina Valdés? parece o sea, bueno, la volvió a seguir no, sí, pero porque, un momento donde no. eh, Hoy a la mañana, esta mujer estaba muy eh, preocupada porque Tinelli sigue a todas las ex menos a Guillermina y había empezado. Sí. A, dejó no, de seguirla, ayer la hoy. Hay no, Hubo cosa. unas horas que dejó de seguirla. <risa> <risa> Una bueno, pero es como Juan el Juan nos ayuda mucho sí, en ese sí, Hay en sí. otra cosa. Eh, Pero dejó de seguirla y las hijas de, de, de Tinelli también. Sí, y volvieron a Plana. seguirla. Yo creo que Tinelli se enteró que salieron anoche. Sí. Lo que me dicen es que Tinelli sigue a los hijos de Guillermina, pero los hijos de. De, Guillerm... de, de, de, de Tinelli no. Los hijos de, sí. Tinelli, sí. Los Hola, Santi. Los hijos de Tinelli no siguen sí. a Guillermina los Qué fuerte. Para mostrarme esa foto, es porque bomba. me encanta. Amo es una esta pareja. Bomba esta pareja. Sí.